el juego que vamos a jugar se llama 1 se llama 1 el juego justamente porque la gracia del juego es que nos quedemos con una carta y avisemos cuando nos quedamos con una carta por eso se llama 1 también tiene otros nombres como jodete y otros nombres más pero bueno este es uno. es que sería el oficial o el verdadero bueno vamos es de es de Mattel este en particular bueno este juego pueden jugar de, de dos personas hasta un promedio de 10 personas para chicos de más de 7 años bueno vamos a ver cómo, cómo es el juego este el juego trae un mazo bastante grande de cartas que lo que hacemos es repartir a cada jugador 8 cartas tenemos 8 cartas 8 cartas 8 cartas y 8 cartas cuando tenemos repartidas las cartas con los jugadores, en este caso vamos a hacer una partida de cuatro jugadores eh, le toca al que repartió las cartas, por ejemplo yo fui el que repartí todas las cartas la última carta que está en el mazo la voy a dar vuelta que es un 7 y es un 7 azul el jugador que sigue como de esta manera se va a jugar va a ser este jugador el de acá. estas cartas que tiene la persona van a estar así y no se van a ver eh, se va a fijar las cartas que tiene Y las cartas que tiene Va a buscar alguna carta Para poner, por ejemplo Acá está salió 7 azul, donde yo tendría que tener Una carta azul, ¿tengo alguna carta azul? No, no tengo ninguna Carta azul Pero, si tengo Por ejemplo, si tengo Esta carta negra Esta carta negra Esta carta negra es un comodín Que, al tirarla Lo que vamos a hacer es Elegir un nuevo color, por ejemplo, de las cartas que yo tengo, tengo más rojo, y puedo decir rojo, o podría decir otro color para confundir, pero bueno, digamos rojo, rojo, el 4, el 4 que está ahí arriba, el 4 que está ahí arriba, lo que va a hacer es darle al jugador que continúa, 4 cartas, recordamos que el juego se trata de quedarse sin cartas, y cuando uno queda con una carta, cuando uno se queda con una carta, avisar antes uno. Cuatro cartas al jugador que está acá. Al darle cuatro cartas, este jugador no va a poder jugar. Pasamos al siguiente jugador. El siguiente jugador tiene que poner, tiene que poner, de las cartas que tiene, una carta de color, como dijo, rojo. Este jugador tiene, por ejemplo, este 4, que es de color rojo. Ponen la carta de color rojo 4. Este jugador se descartó. De la carta que tenía, ya está teniendo menos cartas que el resto de los jugadores. Igual que este. 4 rojo. Vamos al jugador este. Nos fijamos y también tengo un 4 rojo. Entonces, puedo bajar el 4 rojo o podría bajar el 7 rojo. ¿Por qué bajo el 7 rojo? Porque el 7, cuando yo tenga que contar, si se cierra el juego, va a valer más que el 4. Entonces me voy a descartar de la carta con mayor número, 7. El siguiente jugador tiene rojo, podría descartarse del 8. Pero también lo que podría llegar a hacer es descartarse nuevamente de esta carta. Y nos va a odiar el jugador que está allá, pero vamos a hacerlo. Nos vamos a descartar de esta carta. Y va a elegir el color azul. Pero esta vez vamos a ver lo que puede hacer el otro jugador. Porque, a ver, este jugador le está tirando cuatro cartas y eligiendo un color nuevo azul. Este jugador que está acá, este jugador, tiene que ver, aunque haya dicho azul el jugador este, tiene que ver alguna manera de pasar esas cuatro cartas a otro jugador. Estamos viendo qué cartas tiene, si tiene manera de pasar las cartas. Por ejemplo, acá este jugador tiene otra carta comodín. O sea, a ver, este jugador de este lado tiró esta carta comodín que le daría cuatro cartas en contra el jugador de acá. El jugador de acá tiene esta carta comodín. Entonces, este jugador lo que va a hacer es va a bajar esta carta lo que va a hacer ahora el jugador este es no llevarse cuatro cartas, sino agregar cuatro cartas más al jugador que está acá. Quiere decir que se van a mandar ocho cartas a este jugador. La cosa es así, el que pone el que agregó el nuevo comodín va a poder elegir otro color. Por ejemplo, supongamos que el azul no le favorece tanto Puede elegir otro color, por ejemplo podría elegir el amarillo Entonces ahora el comodín va a significar amarillo El jugador de acá corre con la misma suerte que el de acá Debería buscar en las cartas en color amarillo Alguna carta que le permita hacer algo Bueno, acá por ejemplo yo pasé dos cartas Esta carta que es para saltar y esta carta, que es un 4 En las reglas tradicionales, esta carta en este momento no me permitiría hacer nada Y el 4 tampoco lo puedo poner Lamentablemente, este jugador va a tener que agarrar 8 cartas Entonces, vamos a darle 8 cartas Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas Tiene cartas para el rato entonces todas esas cartas van ahí mientras que las ordena no va a poder jugar en este juego y le toca a este jugador volvemos de vuelta acá esta carta se había convertido en amarillo vamos a ver las cartas que tiene este jugador si tiene alguna carta para amarillo no tiene carta para amarillo pero tiene este círculo de color este círculo de color le va a permitir cambiar de color sin darle carta a otro es un comodín. Este comodín es para cambiar colores. Tira esta carta. Ahora va a elegir otro color. Puede tener en cuenta su juego para elegir el nuevo color. O puede elegir otro color. Que sea contrario al amarillo que acaba de tirar. Por ejemplo, decir rojo. El siguiente jugador no recibe prenda o no recibe ninguna carta. Porque esta solamente cambia el color de las cartas. Ahora le toca a este jugador. Y este jugador tiene que elegir el color rojo. Porque la persona dijo rojo. Bueno, vamos a ver. Tengo un 8 rojo. Y tengo tres cartas rojas. Un 8. Me descartaría un 8. Esto lo vamos a usar ahora para que vean lo que pasa. El jugador toma de su mano. Y baja a la mesa esta carta roja. Esa carta roja lo que le va a hacer al, al jugador que está acá. Lo va a asaltar. Lo que va a hacer es, justamente, saltar al jugador. Entonces, tira la carta esta, este jugador no va a poder jugar. No va a haber manera de que tire otra carta roja para hacer al, no. No se puede hacer nada, solamente salta. Lo salta a este jugador. El color rojo, este jugador, ¿qué tiene? Vamos a ver qué cartas tiene, cara tiene un montón. Tiene, por ejemplo, vamos a usar esto, amarillo. Ahora, la carta que está tirando acá es roja pero este es amarillo ¿Qué tienen en común el mismo signo el mismo símbolo el mismo símbolo que era para saltar o prohibir se podría decir entonces podría elegir cualquier otra carta que, que fuera más, eh, más mejor o sea una carta mejor para, para esto pero en este caso vamos a probar con esto tiro amarillo sobre esta carta lo que voy a hacer hago el mismo efecto que, ella, que le hizo a ese jugador se va a hacer contra nosotros el jugador este nos está salteando. Saltea y vuelve a este jugador. Por eso este juego podría llegarse a jugar en una especie de juego en equipo. Si se sienta uno de un lado y otro del otro. Pero en sí el juego es individual. Vamos de vuelta. Entonces este jugador, ahora la carta cambió a amarillo. Vamos a mover las cartas. ¿Qué carta tengo? Y la carta que tengo amarillo es esta carta. Esta carta es una carta especial que dice más dos. El jugador este se descarta de la carta y pone más dos. Más dos significa dos cartas para este jugador que está acá. Vamos agarrando. Una, dos cartas para este jugador. Pero, como siempre, este jugador tiene oportunidad de cambiar el destino de que le vayan dos cartas. Entonces, vamos a ver qué cartas tiene este jugador. ¿Qué cartas tiene este jugador? Verde tiene el 1, el 1 en este caso no le serviría vamos a seguir viendo qué más hay, que más hay, que más hay lamentablemente no tiene ninguna carta que le permita pasarlo a ver, cómo lo podría pasar, por ejemplo tiene el más 2 este si tuviera otro más 2 ¿no? otro más 2 por ejemplo, si tuviera este jugador un más 2 azul podría tirar el más 2 azul y pasaría los dos amarillos de este jugador y sumaría dos más por el 2 azul y se los pasaría al jugador que está de este lado pero lamentablemente este 2 azul no lo tiene entonces qué pasa estas dos cartas que salieron de este jugador van a parar a este jugador en este momento tampoco puede jugar vamos a este jugador este jugador tiene que tirar amarillo. Entonces vamos a ver qué cartas tiene amarillo. Acá tengo un más 2 que podría tirarlo. Pero vamos a tirar, que yo por ahí vi, otra carta que también es más 2, pero de color verde. Nosotros podemos cambiar. Eh, manteniendo el, el, el, el símbolo, el signo o sea, acá dice 2 y ahí dice 2 podemos hacer esto, pum, me puedo descartar entonces, lo que hago, ta, lo que estoy haciendo es darle dos cartas a este jugador porque esta ya funcionó, ya no anda darle dos cartas a este jugador y cambiar el color a verde y es justamente lo que voy a hacer hago así, cambio a verde se separan, una, dos cartas se le da un tiempo a este jugador de ver si tiene alguna carta para contrarrestar esto. Vamos a ver qué cartas tiene. Vamos bueno, dicho qué carta tenemos. Tenemos la carta azul, tenemos una verde, 5, tan 4 y otro 4. Ahora, si vemos nuestro juego, si vemos nuestro juego, nosotros la carta que podemos usar es este azul. La carta que la tenemos en mano, vemos que ahí hay un 2 verde. Y nuestra carta de la mano es un 2 amarillo. Si nosotros hacemos este movimiento, lo que estamos haciendo es cambiar el color a azul, sumar otras dos cartas más y pasársela al jugador que está en este lado. Estas cartas se van a mover a este jugador. Este jugador va a estar en la misma opción: o tirar alguna carta para pasarla al otro jugador, o. Quedarse con todas las cartas. Entonces vamos a ver qué cartas tiene este jugador. Verde, verde. Y tiene un más 2. Entonces lo que va a hacer este jugador es, desde su mano, va a bajar este más 2. Este más 2 lo que está haciendo es cambiar el color azul que estaba antes de este jugador a convertirse en rojo. Y agregando una, dos cartas más este paquetito de cartas van caminando hacia este otro jugador este otro jugador va a tener que ver si tiene alguna carta especial que le permita saltar eso vamos a ir moviendo a pesar que tiene cartas rojas no las puede usar y estas cartas por ahora no las vamos a explicar pero tampoco las puede usar pasa pasa pasa pasa lamentablemente no tiene ninguna carta que le permita no recibir esto y pasarlo a otra persona. Entonces se la va a tener que llevar. Se lleva todo este paquete de cartas. Y en este momento este jugador no va a poder jugar. Vamos a este jugador. Este jugador tiene varias cartas de color rojo. Entonces lo que vamos a hacer es tirar alguna de las cartas de color rojo. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, esta carta de 6, la tira. Ahí tiró el 6. Acá le toca a este jugador. Tengo un 4, o sea, tengo otro color. No, tengo el 4, entonces yo me desharto de esto. Ahora le toca al otro jugador. Ahora se va a fijar, el otro jugador tiene un 8, el otro jugador. Entonces el jugador se descarta del 8. Ahora el otro jugador, que está acá, tiene varias cartas pero vamos a probar esta carta roja esta carta roja la va a tirar este jugador lo que va a hacer es volver para atrás retroceder volver hacia atrás y en el caso perdón me confundí, me confundí esta carta lo que va a hacer es cambiar el sentido por eso va a volver a jugar este jugador va a cambiar el sentido ¿Qué quiere decir este va a volver a jugar y ahora en la ronda va a correr de esta manera Sí, ¿no? va a correr de esta manera entonces, ahora este jugador no tiene ninguna carta al no tener ninguna carta uno tiene que tomar del mazo una carta esa carta no la ve ningún jugador la tiene este jugador la mira y es un 7 no va con el rojo, la tiene que guardar y le toca a este jugador este jugador tiene estas cartas no tiene tampoco carta roja entonces va a tener que volver a agarrar del mazo y tiene una un 6 amarillo tampoco lo puede usar lo guarda tiene que pasar. Tanto este jugador como este jugador pasaron. Le toca a este jugador. Este jugador se fija y tiene una carta roja. Carta roja, tira carta roja. Y de ese modo es como se si juega este juego. Ahora, vamos a hacerlo un poco más rápido. Supongamos esto. Cada uno va tirando las cartas, va tirando las cartas, va tirando las cartas. En un determinado momento puede pasar que el jugador tiene... Por ejemplo, este jugador, el de acá, tiene solo dos cartas. Al tener solo dos cartas, este jugador, el de acá, va a decir, va a tirar la roja esta, o sea, todo esto, vuelvo a repetir, está en la mano, o sea, en la mano, va a tirar la roja y va a decir, uno. ¿Qué quiere decir? Que en su mano, el jugador tiene una carta. En la ronda va a seguir, va a seguir, va a seguir, y la idea es, en algún momento... Cambiar el color, cambiar el color, si por casualidad eh, los jugadores eh, van tirando cartas y por ejemplo quedara esta, este 6 azul, uno dice 6 porque la línea está abajo El 6 azul, quedara el 6 azul y le toca al jugador este, el jugador baja la carta y al quedarse sin cartas automáticamente el juego termina y gana el resto de los jugadores van a tener que contar los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente los puntos que tuviera cada uno Van a ir contando y el que tiene más puntos perdería y se puede jugar a 200 puntos y así Y así se juega, más o menos explicado, esa es la idea de cómo se juega al uno, que lo disfruten